UADC informa. Vinculación. La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Monclova se suma a apoyar al sector salud trabajando en el diseño y manufactura de mascarillas protectoras, gel antibacterial y un ventilador. Se han donado 30 mascarillas a nosocomios como la Clínica del Magisterio, Cruz Roja y el Hospital General Amparo Pape de Benavides. También se elaboraron 200 litros de gel antibacterial y se puso a disposición del municipio de Abasolo, sus instalaciones y personal para la producción de 60 litros del mismo. Con acciones de producción y entrega de material de insumos para la protección de personal del sector salud durante la pandemia de COVID-19, la Facultad de Sistemas de Saltillo trabaja en la producción de mascarillas protectoras faciales y 18 cajas de acrílico para auxiliar a médicos durante la intubación de pacientes. Hasta el momento han entregado más de 250 mascarillas a personal de nosocomios de Saltillo y de Progreso Coahuila y a elementos de seguridad pública. Para apoyar al personal de salud, que atienden a pacientes con COVID-19, la Facultad de Medicina Unidad Saltillo convocó a sumarse a la colecta de material protector de salud, así como de alimentos y artículos de higiene personal. Se recibió material de protección como cubrebocas, batas quirúrgicas desechables, guantes de látex o nitrilo, botas quirúrgicas, paracetamol y caretas de seguridad. Mientras que para la población vulnerable se solicitaron alimentos no perecederos, jabones, gel antibacterial y cubrebocas. Si deseas colaborar, escribe a a la página de Facebook, arroba La Facultad de Ciencias Químicas colabora con el Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado al facilitar sus equipos de PCR en tiempo real, así como con reactivos y material de cristalería. Estos equipos son utilizados para realizar pruebas en pacientes y con ellas determinar si contrajeron el coronavirus, ya que es un método que detecta la presencia de material genético específico de los patógenos, como son los virus. Para brindar apoyo a la población durante la contingencia por el COVID-19, la Facultad de Psicología Unidad Saltillo implementó el programa Psicovid, mediante el cual ofrecen atención psicológica por Internet. Se atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 1 a 4 de la tarde. En la página www.facebook.com diagonalpsicología.preventiva.104 interrogación EPA igual bajo box ...o realizando una llamada vía Facebook. El Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas, AC a través de la Unired CEMEFI, convoca a sumarse al esfuerzo a contribuir para superar la actual contingencia sanitaria COVID-19, con la colaboración de docentes y egresados voluntarios con cédula profesional que puedan ofrecer vía telefónica, asesoría médica y o psicológica a la población en general. El registro se realiza a través de la Coordinación General de Extensión Universitaria o en el teléfono 844-101-6214.